estalla por falsa noticia sobre su hija. El empresario musical de Rafi Pina reaccionó indignado por una publicación en las redes sociales sobre la supuesta muerte de su prometida, la artista dominicana Natalia Natasha y su hija Vida, Vida Isabel se llama. Él también maneja el artista enfurecido Salió a desmentir la falsa publicación, a pesar de que el representante de Requetonero borró la publicación poco después, muchas páginas y portales la capturaron y lo compartieron en las redes. Pina y Nati continúan disfrutando de su familia y su hija Vida Isabel, quien recientemente cumplió tres meses de nacida. Señores, el que, el que se lleva, el que se lleva de eso. De los medios no, y de la gente. De los pasa, medios, poner loco, claro. no porque loco fácilmente pone, sí. tira piedra. Si usted dice. no ve una noticia de fuentes oficiales, Telenor, verdad. Claro, si usted ve usted que Telenor... No ¿Eh? Si usted ve que Telenor no ha puesto... A veces a mí me dicen que... la risa. O sea, yo le entro le a Telenor este de una vez. vez. ¿Y cuál es la risa? ¿Y, ¿Quién? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué es lo que están diciendo bien? usted ahí? Adiós. ¿Y ahí está muerto la risa? Cuidado. <risa> pues bien, eh, estos artistas a veces enfurecen, personas llenas de estrés, a veces con mucho trabajo, y, y, y todo el mundo lo llama. Claro. Claro está. Que, pues, imagínate. No, que por ejemplo, vamos a decir que esté en otro sitio, que esté lejos de ella, que, que diga, mira, salió que Nati y vida tuvieron un accidente y fallecieron, pasó algo, dime tú. Claro. Una noticia así, una niña como dijeron tres meses de nacida y tú en otra cosa y que te salten con eso, no siendo cierto, cualquiera se molesta. Dime, que relajen con tu hija y con tu prometida. Tu prometida no, con la mujer. ¿Están, se casan ellos. ¿No Están comprometidos, pero no casado todavía. Ellos van a casar. Día de esto. Ojalá. La... Tiene que <risa> casar. Yo, vale, ya... No digo yo. Ya hay una niña de por medio. Ojalá que te dé. Apina que firme ese papel y que tiene que dejar su herencia. Claro. Vale. No, pues ya eso tiene eso, más hijos. Ya, dime tú. No, no, ellos tienen cuarto los dos. Eso, a, ahí no hay problema con eso. Señores, gente del medio no quiere saber de Leonel ni del PLD. ¿Y de quién quiere menos? saber de esa gente?